como reducir el tamaño de anchura y de altura de cualquier imagen. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen, luego que estamos en nuestra imagen le damos a los tres puntitos, le damos donde dice redireccionar imagen y aquí en estos números vamos a poner otros números que ya ustedes tendrán en su mente, en este caso pondré 500 por 500 para ponerla del mismo tamaño y luego le vamos a dar a guardar y veremos la pequeña diferencia que habrá con esta imagen observen esta diferencia se notará en el tamaño de la imagen y vieron que la imagen se puso un poco más pequeña y de esta manera podemos redireccionar la imagen al tamaño que queramos si sabemos los números que queremos poner en esta imagen. Es cuanto ¿Es a este video. Muchísimas gracias.